Ese Bayern, ¿quién crees que habrá ganado? Bueno, seamos sinceros, obviamente yo ganaré. Uy, pienso que va a ganar. Hola. es hora de la eliminación. Y bueno, el día de hoy, como total, tenemos 22 votos, superando todos los récords de todos los episodios. Y bueno, los eliminados van a votar por quién quiere que sea el ganador de la temporada. Pero la diferencia va a ser de que sus votos no contarán. <risa> Por fin aire fresco Yo no estuve dos meses esperando a que me sacaran de ahí ¡Ey! Y bueno, los eliminados tienen un rol importante este día Ya que pueden votar por quien... Ya te... dijiste eso Mucho mejor Anime Junior, ¿por quién votarás tú? Bueno, Seba Junior es Junior Al igual que yo Voto por Seba Junior lado, ¿por quién votarás tú? Seba Junior ha sido bastante crítico No sé qué se cree Por lo cual, voto Manzana Bueno... Creo que voto por Manzana bueno, gracias por su participación. El ganador de esta temporada es... Y con 18 votos, el ganador es... Junior. ¡Felicidades, Eva Junior! ¡Sabía que lo lograrías! ¿Y quién es este? No me digas que esto va a pasar de nuevo. Hola de nuevo. Solo vengo a decir que me llevo el premio del show. Ya te estás volviendo más pesado. Espera, entonces, ¿cuál es el premio del show? Eh, este es el premio. No! Bueno, pero eso no es tan genial como lo que tengo yo. Ew. ¡Qué horrible premio! ¡Vete de aquí ya! Ya <risa> sea, Junior, acá tu premio. Gracias, supongo. ¿Y qué vas a hacer con eso? Y eso era todo. Espero que les haya gustado. Espera, esta espera, espera, y... espera. ¿Eso es todo lo que vas a hacer? ¿Terminar? ¿Sabes qué? Me aburriste.